2. Obligaciones y responsabilidades de los participantes. Contacto. Se debe mantener actualizado su número de contacto, tanto propio como de un tercero, dado que es indispensable para facilitar la comunicación directa y brindar todo tipo de información general del programa. Quienes tengan acceso a WhatsApp serán incluidos en un grupo de difusión a través del cual recibirán toda la información de interés del programa. Asistencia. Estar presente en el lugar y horario que establezca la institución por el plazo que dure el programa. En caso de alertas climáticas o cualquier otra situación que haga que no pueda llegar a un lugar de la práctica, será la institución quien informe qué hace. Los feriados laborables o días festivos, los participantes quedarán sujetos a la definición de la institución pública. En el caso de tener menores a cargo y no encontrar a alguien responsable de los cuidados en periodo de vacaciones, podrá llegar a un acuerdo con el encargado responsable, reponiendo las horas no realizadas. En caso de no hacerlo, tendrá el descuento correspondiente. Es responsabilidad de cada participante firmar la planilla diaria de asistencia que le sea proporcionada en el sector de trabajo en el, es, en el que esté desarrollando su práctica laboral. No se permitirá el acompañamiento de familiares o amigos de los participantes en dicha jornada. Espacio de inicio inmumentaria y, y seguridad. Usar durante el horario del programa la indumentaria y elementos de seguridad según la tarea a realizar. Utilizar los elementos de protección que se le brinden. Al terminar el programa, se deberá devolver las prendas que contengan el logo institucional y los elementos de seguridad. Queda prohibido el uso de la ropa de trabajo, equipos y herramientas fuera de las actividades del programa. Será responsabilidad de los participantes involucrados dar uso adecuado a los materiales, indumentarias, equipos y herramientas, quedando prohibida su venta, préstamo, donación, trueque o cualquier otro uso que no sea en el marco del programa. Cada participante deberá concurrir al lugar de trabajo y de formación en condiciones adecuadas de higiene personal y sin efecto de ninguna sustancia psicoactiva. Respetar las normas del espacio institucional en que se desarrolle el programa. Proceso laboral, capacitaciones, asistencia a las citas médicas para salud bucal y ocular. Participar en las tareas laborales que se le indican. Participar en las instancias de encuentro e intercambio a las que sean convocados por el programa. Participar en las capacitaciones propuestas, asistencia obligatoria. Asistir a las citas otorgadas por ACE para atención de salud bucal y ocular. Priorizar asistencia.